Hola gente YouTube, yo también en este nuevo video, estamos aquí en Black Ops 2 Preguntarán, ¿Por qué carajo está jugando Black Ops 2? Bueno, resulta que pasó algo muy especial eh, Me puse en contacto y coordiné con... Un viejo amigo con el único amigo que tenía en el Xbox <risa> Con el que jugaba Black Ops 2 Y quería recordar viejos tiempos salud, salud ahí, vale, Juan Vale, después de esta presentación Ya no me queda nada que decir a tus seguidores ah, O sea, pero mucho vale. gusto, muchas gracias Estamos aquí, vamos a partirla Como en los viejos tiempos Y nada, vamos a ver cómo se ve este Black Ops 2 En el 2023 Claro, primero vamos a echarnos un juego de armas Para calentar, para ver para, para, ¿Qué tal estás tú de...? En los, en los shooters A ver En si los es. shooters con ratón y, y teclado Y teclado ¿Qué otro juego has jugado así aparte de... O sea, después de que dejamos de hablar Y que ya separamos nuestras vidas uno por un lado y otro por el otro Y ya no jugamos Black dos Tres pocas tristes eh, pero ¿Te prefieres a de Shooter? Sí, o de Shooter cosa. o cualquier juego, que, que otras cosas jugaste? Mira, no dudo que me estás preguntando justo cuando comienza la partida para que no te gane, ¿verdad? No vale, no, que va, que va, que va. Ah, pero coño, no puse... No, nosotros dos nada más Uy Uy. Wow. <risa> Uy. A ver, ¿qué otro juego? Eh, Warzone, LOL, Valorant, de todo, todos los mainstream. Ah, FIFA, un... ah, okay, ya un yo jugaba FIFA cuando. Ah, eres un FIFA. contigo también, jugaba FIFERO. Pero no, fíjate, no juego FIFA desde 2019. Fue el último FIFA que jugué. Ay, ¡Wow! ¡Ay! ay. No, no, no, no, no. Me la sé yo también. Ay. Ahora, para yo salir de estas pistolitas, tengo que hacer un curso. O oh, por lo menos, ¿cómo se llama? El... Los controles son iguales que en cualquier shooter, ¿sabes? ¡Ah! ¡Te vas a tirar al suelo! Sí, sigue sí, igual de asqueroso que hace años. Si no lo sabían, este mes me carriaba todas las partidas por hacer ah, eso que hizo hace nada pero en esa época con un mando de De sí. 60, dios 360. y con el juego y con el juego bugueado. porque si no, si no recuerdas me decía que te salía el mapa en verde coño verdad <risa> y esa vaina por qué era no me acuerdo no sé el juego es mal pirateado <risa> <risa> <risa> Para los que sean de la Guaira comprado ahí en el mercado de maquetía. No, es un desgraciado. <ríe> como te en del juego así mal pirateado loco. Uy, uy, uy se me acabaron las balas. Uy. uy. Pero este revólver qué pues, bien malo. Uff, <ríe> Uf. Toquero ¿Y tú qué qué otro juego has jugado desde 2013 puede ser? Eh... Pues, vida gamers. Bueno, yo he pasado por un montón de juegos, como tal, Fortnite es uno de los que, o sea, antes de, del Fortnite pasé por el LoL muchísimos años, jugué muchísimo LoL y después bueno. Fortnite full. Bueno, ¿y esta escopeta que pues? <ríe> <¡S> ¡Sómate! <ríe> ¡Ay, asqueroso! ¿Cómo se saque el cuchillito, vale? Porque no puedo matar con esto, vale. Yeah. En la OV pero esta escopeta que, es? Dios mío. ¿Eh? Ah, ah. No, vale, pero... No, uh, si vieron mi cámara, uh, no se me los tiros <risa> Yo voy a empezar con la de Kusa, como hace años. Bueno, no sé cómo... Nunca jugamos un vaya. verso. Nunca jugamos un verso hace año Uy, uy, uy, uy, uy. Venía con el cuchillo. Ay, vale. Y entonces él sintió el miedo del me cuchillo. Ajá, ya tengo ah, metralleadora. Me Algo de me este revólver ya. No. Bueno, ¿Qué? Por fin Te tengo medio y te cuido. Uy. Ah, vale, no. es de un tiro que se carga. No, ya te puedo posibilidad de adelantar. Ya. Ya valiste, Ñonga. Uy querías de cuchillitos Sí, sí, ya escuchamos que te encanta comértela. la sí, entera salgo de aquí, no sé Una suscripción gratis a okay. y fan será, ¿A qué? Porque... A la verga, tienes orden. No, mal... y... no, <ríe> no lo, lo, ¿cómo se llama? Los streamers grandes no se apuestan subs Pues sí. ¿no? nosotros no apuestamos subs, pero a y fan Ah, ok Si fan que, que tú quieras, pues yo te la pago A Mauran <ríe> Sí, este video lo de mi geo me va a matar a la verga bueno, jeva de JM, ya sabes. Vestida de homogram para la próxima. desgraciada ¿Cuándo... deja de campear con una. <ríe> con una cuando le digo que me gusta. Cuando veo una Idol asiática, le da la vaina. ¡Ah! Dale, no. Dale. ¡Ay! ¡No! Uy, era de ráfaga larga. <ríe> Uy. Escucha, eh. Voy a la velada de Ibai ¿Vas a ir? Sí ok. ¡Yo quiero! <risa> ¿Sabes que yo, sabes qué quiero más que, que ir? Quiero participar en algún momento Coño, pero peleando Sí, me lanzaría eso, viste Estoy, es, es uno... O sea, no contra quien, contra el death No, no, sería contra, no sé, contra quien me pongan, pero... Nada más el estar allí y hacer uno de los deportes que siempre me ha llamado la atención, ya sería una meta cumplida, ¿sabes? Pero hay que echarle, hay que echarle piernas, está campeando, ¡Estás campeando. Qué malos somos. Sí. Uy. ¿Por qué, no ¿Qué pasó? ¿Por ¿Qué pasó? No te vi. Ahora tengo unas mil balas. A ver si llego a. Coño. Dios. A la que usaba yo siempre. No recuerdo ni el nombre ni el nada, pero era así que se agarró una subfusil, pero se agarraba con las dos manos. Mm, no lo sé. Por favor explota, carro, por favor. No explotó. No sabía ni el... que explotaba sabía. Estuvo a punto de explotar. Claro, oh, como oh, jugabas oh. con el mapa todo escoñetado, que carajo levado para los carros. Ay, oh, imagínate, llaman así carriado. Sí. No, pero qué horrible, loco. Remontando este... la partida Remontando la partida Se viene señores Tengo el click derecho jodido oh por el LOL <risa> <risa> Tengo que dejar de jugar LOL ¿Dónde chingados estás? Ah, diste la vuelta Hombre, Diste <risa> la vuelta <risa> Ahora la voy otra vez para otro lado coño, <risa> vale bro. ¡Brother! <risa> <risa> Uf. Ese ah. tiene hack Uy, mató a ese <risa> No No pongo excusas, como tú No, en realidad tenía una pistola que Ya tú la debes haber utilizado Que como que te leía la, la pared, ¿sabes? Ajá Uo, Dios, esta arma, esta arma Ya, ya salí de ella oh, Fuck the me shit, Me un 360 y no te maté <ríe> Y si te voy a hacer el 360 Sí. Y yo qué verga. Aquí creando contenido, gente. ¿Cómo es? Mira, mira los campeones. Los campeones. ¿Cómo crees que también iba bien en las partidas? No creas que fuera porque era bueno, y me metía en una esquina y ahí disparaba como un loco. Y después cobrabas, ¿no? En la esquina. Sí. sí <risa> Por eso estaba donde estás ahora. <risa> de gracia. Con 300 millones de pero, este pero aparece, puede aparecer ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Oh, este? no. Asómate, pues, asómate. <risa> Ay hay es un super padeo de pantalla y todo loco Ay, explícame cómo yo salgo ahora de este, de este sniper ¿Cómo yo salgo de este sniper ahora sigues estando en el mismo sitio no, no estoy caminando por todos lados pero no sé estás dando la vuelta no. hombre yo estoy yendo a donde estás tú siempre voy a donde estás tú uff me diste pero me dejaste te di en una pierna te di en una pierna <risa> Si te fueron donde era bueno No la cuentas Estás por aquí, estás por aquí todavía no te has ido Ah si sí, te fui no, no, no, no. Te este Sniper Asqueroso Sniper el carajo weón No puedo salir de él Ya, ya llegaré, ya llegaré al Sniper Espera <risa> duelito de Sniper tranquilo, chido Qué Asqueroso se agacha, se acuesta el weón Ya estamos ¿Sniper? en los Sniper a ver, a ver, a ver, ¿dónde está? <risa> <risa> el, el, cuando aparece se pone en rojo. Parece que tuviese una vista así. Sí. Te pone amarillo. Hepatitis. Coño, no te veo. Yo tampoco te veo. El último de esto que es cuchillito. Si. Sí. Oh fuck. No sé ni para qué estoy recargando si tenemos 12 balas. Oye, pues Oye como quito? <risa> <risa> Tienes que volver a darle clic. Pero te toca otro sniper, ¿no? Sí, fastidio. ¿Por dónde te estás yendo? Ah, me moviste la mira. Muy bueno. No, muy buena me moviste la mira. La idea era buena, la equivoqué no tan... Ah, para tu casa. Buscando el headshot. Ahora, ahora, ahora me pusieron un sniper sin mira, genial. <risa> ¿Ah? Me bajaste, no puede ser, loco. Te odio. No, pues, pues. <risa> No hombre, era hacer... mentira que te ibas a matar con el sniper ahí. No podía apuntar, no podía hacer nada. No te veo. No te veo. ¡Uh! uh ¡Su fucking. Oh fuck. <risa> Remontando, gente. Remontando. ¡No! ¡Remontando, ¿Cómo? gente! ¿Cómo? ¡Devuélvete! ¡Ah! ¡A la madre! ¡Uf, uf, uh. uf! El... ¡Quiero que le dé a la bala, weón! A la bala sí. del... Del cañón, del lanzacohete. ¡No! Se fue hacia el pasillo. <risa> Igual de pendejo que hace años. <risa> Esto, aquí es, la Ahí le año, ¿no? ¡Sí! ¡Dios santo cristo! Oye, oye! Dime. Había bajado, ¿viste? Sí. No me había dado cuenta hasta que te maté. Y espera un poco más no toma ¡Oh, oh, ahora estamos a alguien quiera ay dios tutu, tutu, tutu, tutu, tutu. a ver a ver a ver a ver a ver a la a ver a ver a ver, a ver. a, la, a la Buena. buena, buena, buena, buena. A ver, quiero ver tu cámara. Bueno. <risa> Estaba asqueroso detrás de un muro. Claro, y yo dije, nada, va a seguir pegándole al muro, pero no al suelo. Ahora tú estás detrás del muro. ¡Uh! Uh. Si <risa> sí, eras como di la vuelta cuando me mataste. ¿Ahora en qué estás? Valle está loco. <risa> ah, vale, vale. Ahí voy a durar un rato pegadísimo. Nah, un tiro y ya está. Pero soy malísimo. So. No. viste, viste, no. No soy malísimo con ballesta. Dijimos que con este íbamos a calentar, y ya, ya, ya hicimos todo el contenido aquí. Uh, no. Súmate, súmate. Epa, epa. ¡Epa! Oh. ¡Asqueroso! Me diste no, la vuelta. Me diste <ríe> la vuelta. Pero ven, pues. Ah, me cuesta lo de dejar de apuntar, ¿sabes? ¡Uah! Uf. Bueno... Ah, no, no lo tengo cargado. ¡Uf! ¡No puede ser! Te odio. <risa> <risa> <risa> ¡Qué Ya, <adquiroso. risa> oh, Por oh, cierto, yeah. si vienes al mismo lugar, te a la derecha aquí, tiran al sol. <risa> ah, de tu ojo a ver cómo te la voy a uh. pegar en la cara. <risa> Cuando, cuando oh. te mato así, te bajan te... Sí. me ponen el, otra vez el arma anterior ¡No! ¡No! Ma! ¡No! Ahora estás a cuchillo, ¿verdad? Sí, oh. pero a cuchillo arrojadiza Sí, tengo que andar con cuidado ahora Sí, ahora voy más rápido ¡Pero no logro pegarte esa weá! Ah, ya, no apuntes nunca, pues ya, buena. recordando viejos tiempos. Se llama este video. Fue reñida, fue reñida, fue sí. reñida. Ah, no voy a borrar el video, voy a borrar no, no. Me... <risa> Bueno, gente. Este... gente, no tenemos contenido. Los... <risa> me, me humillaron. No, pero tú tuviste más que él por los cuchillazos. Te odio. Sí. <ríe> bueno, espero que les haya gustado el video Dale like, suscríbete y comenta Y creo que traeremos mucho más contenido Si mi amigo Juan claro sí, quiere Claro que sí, venga Y bueno, suscríbete, nos vemos sí, Suscríbete, mamá huevo <ríe> suscríbete. Bueno, nos vemos en otro video Adiós